Estamos en el metro de Nanjing tomando nuestro exquisito coco, Coco. Yeah. té con leche, <risa> té con leche, pero té con leche maravilloso. Ustedes no lo entienden. Todo ¿Santimilla? el chino es maravilloso, menos sí. la gente. Yo <risa> no dije no eso. <risa> bueno, la cosa es que queremos mostrar el sistema. Estamos en el metro que es muy parecido al de Santiago. O limpio, pequeño Y clientes, ¿tú? mucha gente en la hora punta y Usan estas fichitas Para la gente que no tiene tarjeta VIP, por decirlo así sí. bien, Y esas fichitas uno las pasa Y entra y después las devuelve y son bien, maravillosas, creo que los vamos a robar No, vamos a comprar Unas a Al final de recuerdo Así que este es el metro de Nanjil Cómodo, limpio Y seguro El Night es la cosa más maravillosa del planeta.